Ba ah, bueno, egun on guztioi eta lehenik eta behin mile esker hemen egoteagatik. Elkarrekin Podemosen agenda politikoan berdintasuna eta indarkeria matxistak bihardatz nagusi dira. Taldeko emakumeek bi indarkeria sexualaren baita Euskadiko erakundeek eman beharreko erantsunaren inguruko valorazio politikoa egin dugu ere. Eta zuei, azaldu Naidisuegu, prentzaurreko onen bitartez. Eta horri tuta gaur bertan, erroldatu dugun ekimen berribat aurkestu Naidisuegu. Desde nuestra, nuestra entrada en esta institución, hemos trabajado de forma constante y profunda en ofrecer soluciones y dar respuestas para que las mujeres en Euskadi puedan ejercer sus derechos y vivir vidas libres de violencia. Hay más de 70 iniciativas impulsadas específicamente por este grupo parlamentario. Hemos logrado acuerdos para la mejora de la prevención de la violencia machista, para poner en valor los cuidados e impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para mejorar los servicios y prestaciones económicas dirigidas a las mujeres víctimas de violencias machistas, compromisos con la coeducación, con la gratuidad de las ahorroescolas para familias de bajos ingresos, para abordar la precariedad laboral de las mujeres trabajadoras y afrontar también la brecha salarial. Desde el Carrequín Podemos hemos colocado la igualdad y los derechos de las mujeres en un lugar destacado de la ponencia de autogobierno y también en las sucesivas negociaciones presupuestarias. Es indiscutible que las mujeres y toda la sociedad están logrando sacar especialmente la violencia sexual de, del cajón en el que lo teníamos oculta. La sociedad es cada vez muchísimo más sensible y está mucho más concienciada. Cada vez son más las mujeres que deciden dar el paso para denunciar o hacer públicos el acoso, los abusos y agresiones. Y desde la sociedad el apoyo también es cada vez mayor. Como resultado de esta mayor conciencia, los datos publicados por la ESA nos demuestran que desde 2014 han aumentado el número de denuncias denuncias por delitos contra la libertad sexual tipificados por el Código Penal cometidos por autores de fuera del ámbito familiar. Nos preocupa y ocupa cada día esta problemática y estamos muy preocupadas porque todavía estamos muy lejos de tener una fotografía completa sobre la realidad de la violencia sexual. Los datos que registra la licencia solo reflejan una parte del problema y es que hay un subregistro, hay una cifra negra. Se estima que en torno al 48% de las mujeres que sufren violencias, eh, de violencia de género no han acudido actualmente a la policía, ni al juzgado, ni a ningún servicio de ayuda. Y además, entre las que sí deciden eh, acudir, en los datos que se publican desde el Gobierno vasco, no están recogidos los abusos y agresiones sexuales cometidas por autores conocidos de la mujer agredida. Sabemos que el entorno de confianza es el lugar donde ocurren la mayor parte de las violencias que sufren las mujeres. Y sin embargo, los informes anuales siguen invisible, eh, invisibilizando la violencia sexual que ejercen parejas o exparejas, lo que ocurre en el entorno familiar o en el ámbito laboral en este caso. Por lo tanto conocemos una parte reducida de esta violencia y además hay un déficit de datos que es grave y que debe resolverse con urgencia. Nosotras vamos a seguir continuando para que, para que así sea. Además de los datos que comentaba de la Archancha, los medios de comunicación y las redes sociales pues, también nos muestran también que la violencia sexual está cada vez más presente entre las preocupaciones de toda la sociedad. Las agresiones sexuales cada vez tienen más rechazo social y la sociedad cada vez es más exigente con la manera en la que se abordan policial, judicialmente y desde todas las instituciones. Y estas deben de estar a la altura. Además de sensibilizar y concienciar, se debe ofrecer la atención, la protección y todos los apoyos necesarios que exige la sociedad para que las mujeres puedan continuar con su proyecto de vida. Este aumento del número de denuncias, esta mayor conciencia y exigencia social debe ir acompañado de cambios también en las instituciones. Es necesario repensar las respuestas y el apoyo que se ofrece a las mujeres. Es imprescindible aumentar la especialización de las instituciones y los servicios deben de ser más y mejor. Indarquería <risa> sexual Areénningguruko Salketa Kopurua y Godda. Guizartearén conciencia, Anditudá. Eta eskakizunak ere ugaritu dira. Horren aurrean, erakundeek era aldaketak egin alda que Emakumei, Ema ematen saiski en eran eta babesa, virpensa tu dago. Erakundeen en especialización beharra gotu Eta servichuak ugaritu eta obetu beharra dago. En esta situación, desde el Carrequín Podemos, entre mayo y julio, hemos preguntado cada vez que se conocía públicamente una agresión sobre las medidas de atención de las víctimas, familiares y entornos que se han adoptado desde el Gobierno vasco y sobre las que se pretenden adoptar para afrontar esta realidad. Un total de 37 preguntas para respuesta por escrito sobre las al menos 37 agresiones ocurridas en el territorio de Euskadi en apenas tres meses. Las respuestas son públicas, las pueden ustedes consultar en la web de este Parlamento. La respuesta siempre ha sido la misma, explicando las medidas que se vienen aplicando desde hace muchos años, muchos fueron diseñadas para otro tiempo. Nosotras consideramos que se quedan obsoletas para este nuevo tiempo en el que hay más denuncias y más conciencia y exigencia social en el trato de las mismas. Las respuestas dadas nos confirman que el Gobierno está paralizado, está sin ideas, repite políticas obsoletas e insuficientes. Un ejemplo de ello puede ser los folletos publicados por la Arsaña este verano. La estrategia de prevención de las violencias machistas de la herchancha pasa por poner el, el foco en las mujeres y no en los agresores. Están haciendo responsables de su seguridad a las mujeres cuando el denominador común de toda agresión machista es que son los hombres quienes las ejercen. No se deben limitar las libertades de las mujeres y hacerla, de, hacerlas de forma indirecta responsables de las agresiones que sufren. Se deben impulsar nuevas estrategias de prevención y sensibilización porque es a los hombres a quien se debe informar y concienciar. Tanto el Gobierno vasco como la Archaña parecen no haber entendido los avances de las mujeres, del movimiento feminista y de toda la sociedad en los últimos años. Y lejos de aceptar que sus folletos estaban obsoletos y que respondían a un modelo de prevención y seguridad machista, insistieron en defenderlos y justificarlos. Nosotras, desde el Carrequín Podemos, seguiremos defendiendo la necesidad de incorporar la perspectiva de género a las políticas de seguridad, porque casos como este demuestran que tienen una carencia grave en este sentido. En este nuevo periodo de sesiones vamos a seguir trabajando para que las instituciones estén a la altura de, la exigencia, de las exigencias de las mujeres y del conjunto de la sociedad. Gaur bertan, legezbesteko proposamen bat aurkeztu dugu zenetan, lege biltzartalde guztiei proposatzen diegu iru arreramore sortzea. Arreramoreak indarkeria sexualaren bíktima diren emakume entzako servitzu especializatuak dira. Urteko egun guztietan eta eguneko ordu guztietan irekita daudenak. Espacio seguruak, arrera, babes eta laguntza especializatua eskaintzen dutenak, El nagusia emakumearen ongizatea izango da. Gaur egun Euskadin, ez dago horrelako zerbitzurik. Hoy mismo, eh, como decía mi compañera, hemos registrado una proposición no de ley a través de la que proponemos a todos los grupos parlamentarios la creación de tres Arrera Morea, que son servicios especializados abiertos 24 horas los 365 días del año para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Este tipo de servicio no existe actualmente en Euskadi. Se trata de espacios seguros y amables que ofrecen el apoyo y acompañamiento especializado, cuyo objetivo principal es el bienestar de la mujer en cualquier momento sea inmediatamente tras la agresión o cuando la mujer esté preparada para contarlo. Estos servicios, conocidos como centros de crisis, están contemplados en el Convenio de Estambul y recomendados por el Consejo de Europa y Amnistía Internacional en el último informe sobre violencia sexual. Se trata de una medida que ya funciona en ciudades como Londres y que cuentan con un centro, que cuentan con un centro por cada distrito o en países como Irlanda o Australia. Como decíamos, es una medida innovadora y pionera en Euskadi y en todo el Estado español, ya que no existen este tipo de centros y por el momento solo el Ayuntamiento de Madrid eh, con el gobierno de Manuela Carmena eh, estuvo dando algunos pasos en torno a este, en la, la creación de, este, de estos centros. ¿Qué aportarán estos centros? Pues una acogida contención emocional, orientación, apoyo y acompañamiento especializados. Un equipo de personas preparadas tanto para atender urgencias como para acoger cuando las mujeres puedan y quieran compartir. La palabra y las necesidades de las mujeres Estarán en el centro de la acogida. Se respetará si quisiera o quiere denunciar o no, si desea contar lo que le ha ocurrido o no, cómo, cuándo y a quién. Los equipos de atención serán interdisciplinares, sus integrantes serán personas expertas en violencia sexual, derechos humanos, trauma, crisis y emergencia, apoyarán y orientarán no solo a las víctimas, sino también a sus personas cercanas. Las mujeres no tendrán que repetir una y otra vez el mismo relato ante diferentes personas, profesionales y servicios. Se reducirá la revictimización. Las mujeres, además, y sus seres cercanos, tendrán una persona especializada de referencia y confianza, acompañando y apoyando durante todo el proceso. En ese tipo de centros, en este tipo de entornos, la violencia sexual en el ámbito familiar o entorno conocido, que como hemos dicho antes permanece en gran medida eh, oculta, es más fácil que salgan estas a la luz y por lo tanto estamos ofreciendo apoyo a todas esas mujeres que lo están sufriendo actualmente en silencio. Con esta iniciativa el Carguen Podemos quiere aportar ideas para que... Cada vez, eh, ma, eh, cada vez haya más y mejores respuestas. En este caso, proponiendo espacios donde las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual se sientan acompañadas, comprendidas y protegidas desde el punto de vista más emocional, donde les sea más fácil compartir, visibilizar, reconocer y, sobre todo, tener los apoyos necesarios para continuar con su proyecto de vida. Ofrecer servicios y apoyos especializados supone dar respuesta a una carencia que actualmente tiene el sistema. Supone que, a pesar de los esfuerzos realizados, eh, sabemos que todavía siguen siendo estos insuficientes y pocos amables para las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual. Besteriques, es No sé si tenéis alguna pregunta. No, Bye. Bye,